Muy buenos días a todos. Uh, pues ya estamos como en la última fase de este curso y pensé en darles pues un, un uh, resumen de dónde estamos uh, en este proceso. Ya hemos hablado de, de datos y de calidad de datos. Hemos hablado mucho de diseño de, de estos Uh, procesos estos modelados y hemos hablado de cómo calibrar, cómo evaluar y, y, y cómo transferir e interpretar estos modelos. Entonces hemos, hemos pasado mucho uh, contenido y realmente ya estamos en, en una última fase. Entonces las próximas tres semanas Uh, vamos a ocupar en, en bueno, tres inclu incluyendo esta vamos a, a ocuparlas en, en pasar a temas de a qué se pueden usar estos modelos es decir la, las aplicaciones de modelado de nicho uh, de esta manera los temas van a ser un poco más variados y vamos a, a, vamos a ver uh, más de los instructores y van a hablar un poco más de tal vez su investigación y, y la idea es que dan uh, ideas, extensiones, uh, pistas a ustedes de, de cosas que se pueden hacer o preguntas que se pueden enfrentar. Uh, vamos a ver si cada instructor da alguna idea del, de los pasos que han seguido uh, o, o, o un como plan de análisis para, para estas aplicaciones. Así que pues los temas van a ser variados, las ideas van a ser más tal vez personales, más individuales uh, de cada instructor. Esta semana Jorge Soberón va a hablar de estructura interna de, de nichos. Octavio Rojas va a hablar de, de uh, descubrir poblaciones y entender distribuciones uh, actuales. Uh, y luego vamos a tener uh, pláticas sobre modelado de abundancia, sobre cambio de clima, sobre uh, evaluación de, de efectos de cambio de clima, de planeación para la conservación, de invasiones de especies y de mapeo para, uh, para las enfermedades, de riesgo de infección. Uh, y en la última semana que es el último día de julio vamos a tener un, una mesa redonda con uh, muchos de los instructores pues conferiendo sobre el futuro de este campo um, yo voy a estar viajando un poco entonces tal vez yo personalmente un poco menos presente pero no uh, no, so, no sobra que no hace falta que yo esté. Um, tienen expertos a nivel mundial dando este curso y uh, ellos van a darles muchas ideas y muchas um, eh, pues visiones hacia el futuro. Así que, pues, um, este curso termina con el fin de, de julio y para ustedes que van a querer un certificado, uh, pues hay un, un pequeño, una pequeña evaluación que vamos a hacer principios de agosto. Así que pues gracias por su interés y atención en, estas, en estos meses. Uh, el curso ha sido largo y, y la participación ha sido pues bastante buena. Uh, me ha dado mucho gusto pues no, no, no necesariamente conocerlos pero por lo menos interactuar con, con ustedes y ver sus preguntas pues bravo y, y uh, pues ya eso les da una idea de, de qué y qué viene en el resto de este curso total pues que tengan buen día y, y les paso a, a los primeros dos módulos de aplicaciones de, de estos métodos.